Poco a poco vamos pasando a un repertorio ya de dulceneros más profesionales. Eh, vamos con el repertorio de otro cojo. En esta ocasión, el cojo que nosotros lo llamamos el cojo de moveros, porque nació en este pueblo alistano, donde la cerámica, Donato Fernández. Pero que mm, tenía una hija maestra y se fue con ella a Peñaranda de Bracamonte. Allí le da clase el mismísimo Agapito Marazuela, ¿eh? que le enseña a Solfeo y le enseña a tocar la dulzaina. Y a su vez, eh, Donato Fernández eh, sería el maestro de eh, el dulzainero de Alaraz, Ángel Valverde, que ganó un premio en Medina del Campo. Y él siempre, yo coincidí con Ángel Valverde en la escuela... ...en el Centro de Cultura Tradicional de, de Salamanca... ...Ángel Valverde era, era dulceinero... ...tocaba excelentemente bien también la caja... ...y era cestero, ¿eh? ...como digo, en la zona de Alaraz... ...pero le enseñó a tocar este, este hombre... ...Donato Fernández... Eh, ...este Donato... ...se casó con, a su vez, con otra maestra... ...en el pueblo de El Bodón... ...en, en Ávila... Y entonces, eh, pues fue conocido por esa zona, entre arévalo y por ahí, como el, el cojo del bo, de Bodón. Él tocaba la dulzaina y tocaba el jaz, supongo que sabéis lo que es el jaz, el, el bombo accionado por, por, eh, por el pedal. A eso lo llamaban jaz, no jazz, sino jaz. Y él tocaba la dulzaina y el, el jaz y otra gente le acompañaba ya con la, con la caja. Bien, vamos a tocar lo que él llamaba la danza del carnetín, de, del carretín, perdón, la danza del carretín, que él lo daba como un fox, pero luego poco a poco hemos adivinado que esto es un tema de, eh, de autor, ¿eh? de un tal Lorenzo Luis Llanguas, de Fitero, Navarra, que escribía cuadernillos para bandas de música con bailes de salón y tiene una web, incluso este, este hombre, Lorenzo Luis Llanguas, y ahí su hija se ha encargado de tener gran parte de las partituras que su padre había, no sé si es su hija o su nieta, quizás, ¿eh? porque estamos hablando que este Donato Fernández, eh, años 1935, años 40 y demás, o sea que puede ser eh, la que lleva la página, lógicamente puede ser su nieta. Naza del Carretín. gracias, aquí ya estamos hablando de un estilo que llegaba de Estados Unidos el Fox ¿eh? estos bailes de, de pasar así las manos por las rodillas eh, y parecía que, que las mujeres eh, tenían las, las, las piernas de plastilina siempre con sus collares y tal, bueno, estamos hablando, eso en las ciudades en los pueblos pues sería de otra, de otra manera, pero es un poco influencia del estilo de la música del jazz que se estaba produciendo en Estados Unidos